Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al tráiler final de la película Black Widow, Intro. Hace alrededor de tres meses eh, habíamos reaccionado al primer tráiler, al teaser tráiler, de esta película del universo cinematográfico de Marvel. Eh, en esa ocasión a mí me pareció que eh, el tráiler estaba muy bueno y que cumple con todas las características que cumple una película de Marvel. Esta película tiene pautado para estrenarse eh, el 24 de abril hay que esperar las fechas de estreno, que las actualicen también porque por ahí anda un virus que está haciendo que todo se posponga. Esta película está dirigida por Kate Shortland, la directora australiana de la que hablamos anteriormente, y protagonizada por la gran viuda negra Scarlett Johansson. La premisa de esta película dice que al nacer la viuda negra, también conocida como Natasha Romanoff, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Cuando la URSS se separa, el gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual ciudad de Nueva York. Sin darle más larga al asunto, procedemos a ver el tráiler en 3, 2, 1. I tell people my sister moved out west. They're science teacher your husband I mean my houses the same old noise you're también. thinking about moving but you're going to wait until the interest rates go down that's not my story before I was an avenger i made mistakes habla de la version avenger como de errores not my enemies El called Taskmaster. famoso Taskmaster, He the right copia They're manipulated. todos los We movimientos de su oponente. I should have come back for you. How many others are there? We fight with you. You won't win. I've always found it best. Don't okay. look into the past. should I just stay My plan was <laughs> to drive us away. Where your plan sucks. At some point, we all have to choose. And what the world wants you to be, and who you are. I made my choice. I'm done running. What's Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get big hunch. Mm, listen to me. Oh, my God. This pop, pop, All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not that toxic. Más acción, bastante parecido. Este trailer se ve mucho mejor. Queremos ver cómo se desarrolla la historia de Natasha y qué, qué van a hacer por fin con el personaje, si se quedó como terminó en Endgame o si nos no lo regresan eh, ahorita de alguna manera. Yo espero que, que digan algo o que por lo menos te, ya te den en entender que el personaje cerró y listo. Eh, también esperamos en la aparición de... De Iron Man, de Robert Downey Jr., eh, parece ser que va también a tener a, a aparición en esta película. Claro, esta película se desarrolla eh, años antes de los sucesos de Infinity War y Endgame. Yo sí pienso ver esta película, eh, quizás no me emociona tanto, porque ya sé que el personaje posiblemente ya, ya, ya desapareció en, en el futuro con respecto a esta película, es como una precuela. Y nada, también quiero saber el trasfondo del personaje, de su familia, de su grupo, de, de la gente con la que entrenó, y pues nada, esperemos que la película sea buena, como nos tiene acostumbrado Marvel. Y si tú tienes algo que decir, si tú conoces más de la historia de Black Widow, por favor escribe. Si eres algún fan acérrimo y, y quieres dar tu opinión, escríbelo abajo también. Eh, se agradecen like, eh, se agradecen todos los comentarios y por supuesto, suscríbanse. Bye.